¿Qué tal amigos? Saludos cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias internacionales del Mundo. Estas son algunas informaciones relacionadas con el conflicto ruso ucraniano para hoy. Atención a los siguientes titulares. La OTSC analiza el gran poderío militar de la OTAN acumulado en el Mar Negro. Ya vamos a hablar un poco de estos temas aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Se establece un nihilismo jurídico, el deseo de garantizar los propios intereses en detrimento de la seguridad universal y regional. El alejamiento de los instrumentos de disuasión mutua como el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, el Tratado de Cierros Abiertos y otros, lleva a a que las relaciones internacionales regresen a una época de confrontación. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Hoy 31 de marzo del 2023 se conocen por informe del diario Avia.pro que fue impactado por 14 proyectiles de la fuerza SAFU contra los distritos de Kiev y Petrovsky. Según la oficina de representación de la República Popular de Donetsk, se establece en las últimas horas que no hubo víctimas ni lesionados pese a lo fuerte que fueron los hechos. Se habla que el ejército ruso capturó a 25 militares ucranianos en la dirección a esbatovo ayer el ejército ruso y el petrolero realizaron una operación dicen las autoridades prorrusas en esta dirección eliminando la línea de defensa y presionando con artillería a tal punto que las unidades ucranianas decidieron entregarse a los militares rusos ya que fueron hostigados a tal punto que tuvieron que o, o no tuvieron cómo ofrecer resistencia alguna a las tropas rusas. Hasta la hora que estamos grabando este video no hay comentarios oficiales desde Kiev. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Hay revuelo por su parte, porque en las últimas horas un dron, que aún se desconoce si es de procedencia ucraniana, alcanzó a llegar al los de Moscú, en cercanías de la base militar de Kubinka, con el fin de realizar daños a esta infraestructura. Al parecer se trata de un dron modernizado que estaba equipado con cierta cantidad de explosivos que no alcanza a llegar a su objetivo. Autoridades están a la espera de las investigaciones para determinar la procedencia del artefacto que obliga a que los rusos en esta área fortifiquen la defensa antiaérea. De otro lado, en más información de este conflicto Rusia-Ucrania, se está desarrollando la siguiente información que la Fuerza su en las últimas horas dispararon cuatro proyectiles en Marinka, que según el ejército ruso son municiones procedentes de la OTAN. Según analistas militares, Marinka es una ciudad satélite de Donetsk y está ubicada en la parte noreste de la República Popular de Donetsk, y en las últimas semanas las tensiones en la línea del frente en el Donbass han aumentado notablemente y los bombardeos del ejército ucraniano se han vuelto más frecuentes. Marinka es atacada regularmente por el ejército. En particular, según los informes de especialistas, desde el 2023, como resultado de los ataques HIMARS, han perdido 89 personas. El ataque cayó en el punto del despliegue temporal de unidades, lo que se convirtió esto en una tragedia en las últimas horas. Ojo a la advertencia que está emitiendo desde el Parlamento de la Península de Crimea al Ministerio de la Defensa de Ucrania. El avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Mar de Azov dice los funcionarios de la península se convertirán en una tragedia para Kiev. En un intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de llegar al Mar de Azov resultará un desastre, es lo que están vaticinando desde la península. El jefe del Parlamento de Crimea, Vladimir Konstantinov, dijo que un intento de las tropas ucranianas de ir a abrirse paso hacia el mar de Azov resultaría en algo no muy bueno para las tropas de Kiev. La declaración se hizo en respuesta a la declaración recientemente que emitió el ministro de la defensa de Ucrania, Oleksei Reznikov, de que las tropas ucranianas se están preparando para una contraofensiva y planean lanzar varios ataques. Al mismo tiempo Reznikov señaló que una de las direcciones del ataque podría ser la región de Zaporilla para llegar a la costa del mar de Azov y cortar el corredor terrestre hacia Crimea. El funcionario Konstantinov expresó que las tropas ucranianas deben saber que les esperaría una misión suicida o una catástrofe militar si deciden lanzar una contraofensiva. También subrayó que no debería haber ninguna tregua formal con las actuales autoridades de Kiev ya que es necesario sacar del poder a los funcionarios del gobierno que sirven como instrumento del poder occidental. Al mismo tiempo la publicación política está informando citando a fuentes anónimas desde Washington de que Estados Unidos espera el inicio de Ofensiva de Kiev a mediados de abril o mayo, la publicación señala que el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania aún han decidido la estrategia, pero tienen dos opciones, moverse hacia el sur a través de Gerson hasta Crimea o moverse hacia el este desde sus posiciones del sur y luego hacia el sur, cortando el ruso. Sin embargo, la primera opción se considera realista debido a las defensas rusas fortificadas en la orilla oriental del Nipier y la falta de mano de obra para una operación de aterrizaje exitosa. A su vez, Crimea dijo que Occidente no debe de dudar de la capacidad de las tropas rusas para protegerse a sí misma, la historia y la memoria y que carán de lleno en caso de un ataque de Kiev a la península. También calificaron de suicida el escenario de la captura de la península de Crimea por parte de las tropas ucranianas. Según los analistas, la amenaza de una contraofensiva por parte de la SAFU podría agravar la situación y provocar una nueva escalada del conflicto, ya que esto ha cobrado miles de vidas de personas y ha provocado la destrucción de mucha infraestructura en el Donbass. Boletín informativo de último momento. En las últimas horas, los residentes de la región de Kherson firmaron el momento de la explosión de un depósito de municiones por parte del ejército ucraniano. Según los datos presentados, se habla de varias docenas de toneladas de municiones que explotaron con el Preciso del ejército ruso Por las imágenes que se están presentando El depósito de municiones también contiene Municiones propulsadas para cohetes Para múltiples sistemas de lanzamiento Como lo demuestra la dispersión debido a la detonación Y el arranque del motor No fue posible establecer la geolocalización exacta Sin embargo, la columna de llamas Que ustedes ven se eleva a una altura de más de 100 metros Al parecer podría observarse Desde varias decenas de kilómetros Se desconoce hasta la fecha o hasta la hora que estamos grabando el video con qué tipo de equipos fue alcanzado el depósito de municiones del ejército ucraniano por parte del ejército ruso, pero la situación privó claramente a las fuerzas AFU de una gran cantidad de municiones, sin mencionar el hecho de que el ejército ucraniano, que estaban en la radio de las pudieron haber sido afectados y eliminados en este punto. Según el diario Avia.pro, refiriéndose a un informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. De otro lado, mucha atención, en las últimas horas, estamos hablando de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva. En las últimas horas se reunió, mucha atención, para analizar el contexto geopolítico mundial y las amenazas de seguridad para la región de los países que la integran, entre ellos la lidera Rusia. Se establece un nihilismo jurídico, el deseo de garantizar los propios intereses en detrimento de la universal y regional. El alejamiento de los instrumentos de disuasión mutua como el tratado sobre fuerzas armadas convencionales en Europa, el tratado de cielos abiertos y otros lleva a que las relaciones internacionales regresen a una época de confrontación. Esta información es del 31 de marzo, la tiene la, el diario digital TAS, que dice que la acumulación militar de la OTAN en la región del Mar Negro, los estados bálticos y Polonia no tiene precedentes según el análisis y las estadísticas estadísticas que ha entregado el viernes la Secretaría de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, luego de una reunión ampliada de altos funcionarios en la sede de la Asociación. En Occidente continúa sistemáticamente la acumulación de agrupaciones militares y el desarrollo de infraestructura militar en las inmediaciones de las fronteras de Rusia y Bielorrusia. Voy a citar el comunicado. En uno de sus apartes dice que hay una acumulación sin precedentes de capacidades militares de la OTAN en los estados bálticos, Polonia y la Región del Mar Negro. Se lee en el comunicado entregado por la entidad. Inmagali Magali desde el secretario general destacó que la situación internacional se caracteriza por el aumento de contradicciones globales y regionales en las que también estarían involucrados los Estados miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, en los que hacen parte Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, que la lidera Tayikistán. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva creada tras la caída de la Unión Soviética es una estructura regional de defensa colectiva o la podríamos comparar en medida o no en medida con la OTAN, también con un carácter carácter de defensa sobre un Estado miembro en el que se dice que un ataque contra cualquiera estipula que se movilizarán sus fuerzas, algo que ya han hecho algunos países como Bielorrusia a favor de Rusia. Este organismo, la OTSC, ha intervenido en conflictos a favor de sus intereses como Siria, contra guerrillas extremistas y Kazajistán en enero de 2022. Con más noticias internacionales.